¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como se los prometí en el último video, hoy vamos a hablar de la parte 3, me parece, del de caso de Alex Calvo is Haunted en TikTok. Este es un caso, yo creo, uno de los más largos, más extensos y más completos que yo he tocado en todo mi canal. Por eso es que ahora vamos en la tercera parte y créanme que no estoy ni cerca de terminar o ponerme al corriente de lo que es este caso ya que todavía en este video, que seguramente va a salir como de 20 minutos igual que los otros dos, um, no llego todavía ni siquiera a inicios del año 2022, todavía estamos como a finales del año 2021. Entonces les digo, este caso, um, o sea, trato de hacer un resumen, pero no puedo resumir tanto porque se va a perder la esencia de todo lo que es. Eh, les recuerdo que esta es la tercera parte Las primeras dos se las voy a poner aquí en una pestañita Aquí en lo que estoy diciendo va a salir Va a botar una pestañita Ahí va a estar la segunda parte Y si se van a la segunda parte también les vota otra pestañita Donde los voy a llevar a la primera parte En caso de no encontrar estas pestañitas O lo que sea, hasta el final de este video Ahí les voy a dejar los dos Para que eh, si no los, no los han visto Pues vayan a ver esas dos partes Pero es un caso muy muy completo eh, Así, un breve resumen Donde Alex hereda una casa y en esa casa eh, desconoce mucho de su familia pero se da cuenta de desde que su bisabuelo, tatarabuelo, su abuela, todo el mundo está relacionado como a lo paranormal, a lo sobrenatural, no nada más como en fantasmas, demonios, sino a cazadores de monstruos, así, todas las leyendas que hay. Ya vimos en la última parte que estuvo relacionado también el abuelo de Alex, digo, perdón, el bisabuelo, con el muñeco Robert y muchísimos otros casos. Este caso también, digo, bueno, esta parte también se pone muy, muy intensa, así que les recomiendo 100% esta, pues, sí, este, esta serie de videos, porque ya va a ser una serie, o sea, ya son unos tres. Eh, pero bueno, antes de comenzar, si no les gusta como la intro tan tan larga, le pueden adelantar, pero simplemente es como un mensaje personal que les quería compartir. Um, yo creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta porque me han escrito que no estoy publicando videos ni historias ni TikToks tan seguido como lo hacía antes y bueno, eh, simplemente les quería compartir que obviamente eh, esto sí ha estado pasando no he o sea, no he hecho tanto contenido como otras veces o como pues están ustedes acostumbrados a que en este canal se suban un montón de videos casi diario y es por el simple hecho de que tengo un, como... Un bloqueo creativo, por decirlo así, a raíz pues, de otras cosas, ¿no? O sea, ya les he compartido yo por Instagram que pues tengo ansiedad y esa ansiedad hace que sobrepiense muchas cosas y sobrepensar hace que me dé insomnio. Entonces, obviamente, por el día estoy muy cansada porque no duermo, porque me dan estos ataques de ansiedad en la noche. Eso es como un círculo vicioso en el cual, eh, obviamente, lo primero, lo primero que se me bloquea siempre es la parte creativa. Entonces, por eso es que disminuí como el ritmo. Obviamente, pues yo para poder sanar esta parte, ¿verdad? O sea, obviamente ya estoy yendo con, con una terapeuta que me está ayudando. Me estoy rodeando de personas que me ayudan a sentirme como más segura, como más tranquila. Y bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Que ya lo estoy como solucionando. Pero sí, yo ya había lidiado con esta parte de la ansiedad antes. Eh, pero creo que ahora nunca me había llegado como tan pues tan fuerte o por un periodo tan largo de tiempo entonces por eso les digo, he andado así como que ah, pues no sé, o sea si ustedes experimentan lo mismo que yo yo creo que ya saben cómo se siente esto pero sí, dejé de preguntarme o de decirme a mí misma como no seas floja, por qué te la pasas así sintiéndote cansada y demás y más bien me puse a cuestionarme por qué mi cuerpo se siente tan cansado obviamente pues porque yo estoy aquí pensando un montón de cosas pero bueno, ya lo estamos tratando de solucionar Entonces por eso ténganme paciencia Obviamente siempre les voy a traer contenido Esto es lo que me apasiona, me gusta y demás Pero eh, sí, también necesito resolver eso Porque tampoco me gusta como que subirles cualquier cosa o así Y tampoco me gusta grabar cuando no estoy como Pues en, de buen humor No que me la pase de mal humor Simplemente les digo como que no me, no me permite O sea, sí, les digo, si pasan por lo mismo Yo creo que van a saber a qué me estoy refiriendo, pero les digo, todo está bien por ahorita, ya lo estoy tratando, entonces eso es lo importante, no crean que los abandono o como que de que, pues quién sabe qué está haciendo, no, no, no, más que nada es por esta situación, obviamente yo estoy súper emocionada de que ya vayamos a llegar al millón y demás, pero les digo, o sea, ahora sí que por salud mental lo tuve que bajar un poquito de intensidad, pero obviamente yo espero ya este mes este, pues ya, estar bien, regresar a, al contenido habitual. Y pues bueno, eso era todo. Discúlpenme tanto tiempo, o sea, por eso le dije si le querían adelantar. Pero bueno, eh, recuerden suscribirse antes de empezar con este video. Y eh, aquí les voy a dejar como mi, ¿cómo se llama? Mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, vamos a empezar esta tercera parte justo donde nos quedamos en el video pasado. Recuerden que eh, no les puedo decir mucho de los videos pasados porque si no se va a hacer enormes y de por sí ya estamos en el minuto 5 después de toda la alegata que me eché. Pero bueno, entonces básicamente en el video pasado nos quedamos con el último video de la rana Frogget Recuerden que esta rana aparece y desaparece en casa de Alex como se le da la gana. O sea, él no la mueve, no hace nada, pero la rana aparece y desaparece. Ahora bueno, eh, este Alex ha estado teniendo sueños como muy vívidos o sea... ...escucha y ve perfectamente lo que está pasando, como si le estuvieran dando un mensaje... ...y recuerden que la medium que fue a visitarlo le dijo que en su casa había cuatro espíritus... ...el de su bisabuelo, el de su abuela, el de una niña que era así como intermitente, no está ahí como que siempre... ...y que había algo, otro espíritu que no era humano, que estaba como en la parte de abajo de la casa... E incluso por fuera se puede ver que hay un espacio chiquito en el cual pues uno se, tiene, se tendría que meter pues así como agachado, pues casi casi gateando, para llegar a esa parte de la casa, que sí es como normal en varias casas de Estados Unidos que tengan esa parte como abajo, como un tipo sótano pequeño. Entonces, básicamente en eso nos quedamos, ¿verdad? Entonces eso está soñando y demás. Y en algunos videos anteriores recuerden que ha estado como encontrando cosas de su bisabuelo aquí y allá, por todas partes de la casa... ...solamente ha sido eh, propiedad de la familia de Alex... ...entonces tiene un montón de cosas, de generaciones de su familia. Entonces, en uno, en uno de los diarios que encuentra del abuelo... ...menciona mucho como una entrevista que le hicieron en el radio. Entonces Alex, después de buscarla por todos lados, da con ella. Son cinco TikToks diferentes eh, hablando sobre esta entrevista... ...que es básicamente como una entrevista de 15 minutos... ...nada más es como un, un apartado del programa de radio... Y ahí le preguntan cosas muy, muy interesantes Y bueno, les voy a dar un resumen Pero también les voy a poner como una parte ahí traducida Porque obviamente todo está en inglés Para que ustedes vean lo que dice este señor Bueno, básicamente en esta entrevista Están preguntando de, sobre lo que hace Porque como habíamos dicho en otros videos Este señor y toda su familia Es reconocida por, pues ahora sí que por la zona donde anda Que es Florida por hacer esto, en los exorcismos, de que se relaciona con lo sobrenatural y pues como que caso paranormal que hay, caso que va a visitar, caso que ayuda y demás bueno, entonces están preguntando esto y dice cosas muy interesantes una de ellas es que dice, eh, el entrevistador le dice como oye, ¿y tú qué opinas como de las demás personas que se dedican a lo mismo que tú? a lo cual el bisabuelo de Alex contesta Miren, pues yo eh, conozco ahí como un par de personas, no dicen nombres, pero se está refiriendo exactamente a los Warren. Entonces los Warren tienen como, ¿cómo les digo? Eh, una parte de personas, eh, yo por ejemplo, yo sí les creo a los Warren, pero hay un montón de gente que se dedica a desmentirlos y de cómo hacían como más bien marketing a todos sus casos y que todos sus casos son falsos. Entonces esta persona está diciendo que sí, son súper famosos, que los reconocen en todos lados, pero que por ellos muchas personas no creen en que estas cosas pasen porque todo lo de ellos es así como pues así como falso, vamos a ponerlo así. Entonces les voy a poner esa parte de la entrevista para que la escuchen. ¿Y what would you say to the people that don't believe any of this stuff is real? Well, first and foremost, I understand. It doesn't help that there are so many hustlers out there giving this subject such a terrible terrible name. And ¿A quién exactamente estás refiriendo? No quiero dar nombres, pero he conocido a un grupo muy popular, un grupo uh, paranormal investigador, psíquico, la cosa, no compré una palabra total de fraude en mi libro. Otra parte interesante que dicen en esta entrevista, le preguntan, oye, y después de a todo lo que has visto, ¿tú a qué le tienes más miedo? Y ustedes a lo mejor se dicen, sí, dirán pues un demonio muy poderoso que hayas tenido así como en presencia de o algo así pero este señor contesta que a lo que más más le tiene miedo es a las sirenas que porque no es nada lo que hemos visto no es nada lo que conocemos que las sirenas te persiguen que en sus tiempos porque acuérdense que esto tiene años o sea como en los años 1960 70 o mucho más atrás eh, que si tú querías viajar en barco te decían como de que oye pero no andes mucho como en mar abierto porque aquí es donde te, pues sí, te llegan las sirenas y demás entonces dice que lo que más le tiene miedo es a las sirenas y otra parte interesante es que dice que en la famosísima película del exorcista que yo creo que todos ustedes la han visto y si no pues mínimo no he escuchado de ella que él también tuvo que ver. O sea, que también ayudó como en esta parte del demonio Pazuzu. Que es real, que está ahí. O sea, es el demonio que usan en la película. Recuerden que es una película basada en un, en, una, en un hecho real. Entonces, que también ayudó. Que de hecho llevó como una cruz de piedra, algo así. Y que les ayudó. O sea, ha estado relacionado este señor. En muchos casos muy famosos, antiguos. Este señor estaba ahí relacionado. Ok. Entonces, sí era como... A lo mejor alguien no muy reconocido, pero importante en el medio. Ahora, ya después de esta entrevista, de, esto, de esta serie de videos de la entrevista, Alex nos comparte, eh, ya ahora sí que dice, a ver, o sea, después de escuchar esta entrevista, obviamente, pues él se quedó como más curioso a lo que pasa y dice, ok, ya eh, no me quería meter, pero ya es hora de meterme, porque de hecho dicen en esta entrevista que tiene como pues como una caja donde ahí guarda todo lo importante y de que eh, varias personas le robaron artículos de ahí para hacer una serie de películas que ya habíamos hablado anteriormente que tuvo que ver en alguna película como de un demonio, entonces pues que de ahí le robaron varias cosas y Alex se pone a pensar y será que allá abajo donde nos dijo pues la Medium, será que ahí está esa caja, entonces se mete ahí gateando como les digo y saca efectivamente una caja así como de metal que tiene cerradura y todo. Y recordemos que ya le habían aventado ciertas llaves, había encontrado ciertas llaves en la casa. Entonces dice, bueno, pues vamos a ver si sí abre y si sí abrió. Lo que encuentra ahí es el tercer diario del abuelo, uno mucho más grande, una foto de alguien que él no reconoce a simple vista. Y otros objetos, una carta que se veía muy, muy antigua, no estaba eh, dirigida al abuelo, de Alex sino a otra persona que cree que es el hermano de su abuelo que después nos damos cuenta que también tenía que ver en todo esto es decir que pues toda la familia se dedicaba como a lo mismo estos documentos que encuentran en esta caja son del año 1800 alrededor de en los años 1830-1870 más o menos son muy muy antiguos donde obviamente no había tecnología como lo hay ahorita a lo mejor para no sé fingir que hay algún fantasma o sea no nada de eso esta carta que encuentra, eh, les digo, no estaba dirigida a su bisabuelo como tal, sino como al hermano de su bisabuelo, al tío abuelo de Alex. Y en esa carta se da cuenta de que el hermano del bisabuelo también estaba involucrado en eso, pero por parte de la iglesia. O sea, como que la iglesia en sí tiene, pues sí, así como una sección especializada a tratar casos Sobrenaturales que representan como alguna amenaza ¿no? al mundo. O sea, si es un demonio muy poderoso, como que esta asociación se pues sí, se involucra. O los mandan a ellos, que son especializados en este tipo de cosas. Si ven, o sea, si la iglesia ve que de verdad es una amenaza, mandan a ellos, y entonces el hermano del bisabuelo estaba dentro de esta asociación, pero como que al bisabuelo de Alex eso no le gustaba mucho y al final el hermano también se termina separando de la iglesia porque ven como que pues no, o sea, no, no les agradó tanto cómo se manejaban, pues ahí, como dentro de la iglesia, ¿no? Porque siempre eh, la iglesia tiene sus personas que entrena y demás para hacer los exorcismos y obviamente pues hay gente por fuera de la iglesia que también los hace, no están reconocidos por la iglesia ni nada entonces como que el bisabuelo era por fuera y el hermano eh, estaba dentro de la iglesia, pero al final eh, pues se unieron a ninguno de los dos estar en la, en la iglesia. O sea, trataban todos los casos por fuera. En este diario del bisabuelo encuentra pues más casos de, pues sí, de los que él habla. Uno de ellos, o sea, ahora entiendo por qué la casa de Alex, donde vivió su abuela, su bisabuela, su tatarabuelo y demás, tiene tantas cosas, tiene tanta historia, tiene tantas energías ahí. Aquí en este diario pone pues varios casos, ¿no? Pero uno de ellos es como un boceto como de un árbol. Y ese árbol es idéntico al árbol que está en el patio de la casa de Alex. Que ya le había dicho la Medium que parece ser como de, de hadas, ¿no? O sea, pero las hadas no son como las pintan, no son como campanitas, no son como hermosas, preciosas y buenas... Eh, según pues, lo que está diciendo aquí O sea, obviamente los dibujos animados que nosotros vemos de estos seres Lo vemos como todo bonito y así Cuando en realidad pues a lo mejor no son así tal cual Entonces este árbol y toda la propiedad Aquí en este diario El bisabuelo pone como que Puso una protección con una deidad eh, De otra religión que no es como católica Es como una deidad y... Gracias a esa protección que hizo, la casa iba a estar protegida por 200 años, o sea, desconozco si ya pasaron esos 200 años, yo creo que no, pero por 200 años iba a estar protegida la casa. Entonces, eh, este es el boceto que hace como que dice de que, a ver, en este árbol hay algo, o sea, algo de lo que se debe proteger la casa y gracias a, a esta deidad y a otro más que dice es que la casa está protegida ahora. Él da una breve explicación como de dónde salieron estas deidades y qué hacen y demás y pues sí, son como de, como de protección, así tal cual. En, en otra parte del diario también habla sobre sus hijas que sus hijas son la mamá de Alex y la tía de Alex, las cuales pues ya murieron y dice así como um, mis hijas, bueno más bien mis nietas ya son no, sí, sus nietas, sí no sus hijas, sus nietas ajá, eh, mis nietas ya son como adultas, ya son mujeres bien y todo, pero aún así, a pesar de que yo sé que ya no me queda mucho tiempo, todo esto lo escribía um, me preocupa porque yo sé lo que hay allá afuera, o sea, el bisabuelo sabía perfectamente que todavía hay muchas amenazas con lo sobrenatural que podrían afectar directamente a, pues, a lo que era su hija y ahora a sus nietas, lo cual fue lo que pasó, o sea, todos murieron así como bien raro, ahí este Alex cuenta más o menos cómo fue la enfermedad de su mamá por la cual murió y sí dice que así, o sea, de no tener nada, de repente decían como de que es que parece que tiene como un tumor cerebral o algo parecido. Pero parece, o sea, no le decían es, sino parece. Entonces, y de ahí luego, luego murió. O sea, fue como una muerte muy, muy extraña. La de su tía también. Al tener como... Como como toda esta historia de lo que pasaba con la familia de Alex, es lógico como que un montón de personas se le acercaban y que pues, las malas vibras y que por aquí y por allá, o sea, ellos eran como muy sensibles como a todas estas energías. Ahora, después de postear todo esto, de postear eh, varios videos donde él menciona pues la cantidad de objetos que puede haber todavía escondidos ahí en la casa de Alex, les digo, o sea, por ejemplo, la cruz del exorcista, de la película del exorcista, eh, todo este tipo de cosas Empieza a recibir llamadas muy extrañas Que él dice, es que son como números bloqueados Como, o sea, números privados Que no puedo ver nada Y cuando contesto, eh, son personas como muy exaltadas Diciéndome como, eres Alex Calvo, eres Alex Calvo Y él así como de que, pues, ¿quién está llamando? O sea, ¿para qué lo quieres? Y al final, después de varias llamadas Esta persona que le llama eh, Le dice, mira, es que Quiero ver si tú estás interesado en venderme a mí algunos de los objetos que hay en tu casa, o sea, sé de varios objetos y pues me gustaría comprártelos, a lo cual él le contesta así como de que, o sea, pues como qué objeto te podría interesar que yo te vendiera, porque pues son puras antigüedades que a lo mejor no valen nada monetariamente, ¿verdad? Pero a lo mejor en cuestión de energías, en cuestión como de, ya saben, algún tipo de cosa de esta sobrenatural, pues sí es bastante valioso. Y pues si sí, todo el estado sabía del abuelo. Ay, ya uno empezó a los chicharros, una disculpa, siempre empiezan cuando estoy grabando. Eh, pues le dice, ¿me quieres vender? Y él le dice así como, Alex le contesta, pues mira, ahorita no sé, no estoy seguro, como que te podría interesar. Márcame después, pero la gente le empieza a decir, no le vendas nada, o sea. Y de hecho él ya se pone como un poco así de que sí, es que quiero, vender, quiero grabar lo que son las llamadas que me hacen para que ustedes vean lo que me dice y cómo me lo dice, porque suena como un poco enojado, molesto la persona que le habla, así como muy insistente, pero cuando le dice, a ver, márcame en unos días y ya vemos como de qué quieres, mientras yo le pienso si te puedo vender algo, y ya no le vuelve a llamar, eh, les digo, la gente le empieza a decir, no le vendas nada, eh, seguramente lo van a hacer como, o lo van a usar los objetos en algo malo, y bueno, él dice, ok, ya no voy a vender nada, les voy a decir que no, y me voy a limitar un poco en postear lo que dice en el diario, en este que encontró. Eh, obviamente para que no se sigan dando cuenta, porque pues seguramente la persona que le está hablando para comprarle objetos pues, ha visto sus videos. no Entonces dice, me voy a limitar un poquito en postear eso, porque a lo mejor esta persona de ahí lo está viendo. Y pues no quiero que por ahora sepa qué más hay en esta casa, porque ni siquiera él sabe. O sea, les digo, todavía no ha terminado de sacar las cosas, eh, de sus antepasados porque pues una no quiere dos, está investigando como poco a poco y, y si sí, descubre esto o sea, encuentra mil cosas más entonces eh, por eso no quiere pero aún así pues se le hace raro que le estén llame y llame, ¿no? así como tan insistente de quiero que me vendas quiero que me vendas, pues como que ¿por qué? ahora como penúltima cosa en estos diarios también trataba como ¿cómo les puedo decir? como casos ya resueltos o sea, ponía de que muñeco no sé qué fue un fiasco por alguna razón eh, muñeco sabe que así como que Ya saben, pues sí, como, como si fuera un archivo Tipo así, muñeca CD 17, cosas así eh, Ya no es una amenaza Pero ahí menciona a Froguet Y dice que Froguet es como de los años 1800 más o menos Y aquí a Alex se le hace raro porque dice Es que Froguet no se ve tan tan vieja O sea, ustedes han visto ya ese puesto De todos modos aquí les voy a poner otra imagen Para que se acuerden de quién es Froguet, Es la muñeca esta que va y viene como se le da la gana eh, dicen que es del año 1800 y al parecer lo que vive ahí no lo pudieron contener y es por eso que el bisabuelo de Alex se, lo, se la lleva a su casa entonces les digo, tantas energías ahí mezcladas, imagínense, pues por eso pasa lo que pasa, ya hemos visto en esta última parte que yo estoy, eh, bueno que les estoy trayendo no hay como de que vio sombras o algo así como en otros videos que hemos visto. Y sí, efectivamente, dice como que sí, de repente escucho ruidos o así como que de que volteo y veo que algo corre o así, pero nada que yo pudiera grabar, nada que yo pues sea relevante como decir. Y por último, dice que pues obviamente a raíz de que ve ese árbol en el diario de su abuelo, pues sale como a ver y en, en lo que es como la cerca de toda su, pues, toda su propiedad, Está lleno de árboles y de fruta, bueno, más bien de árboles de fruta y demás. Hay unos símbolos tallados en todos y estos símbolos parecen como runas de protección. Es decir, que pues todo lo que ha leído efectivamente pues es como real, o sea, de que, ok, se hizo una protección que protege por 200 años. Entonces, pues obviamente estas runas son como en representación de lo que pues está protegiendo ahí, o sea, toda la propiedad y demás. Hasta aquí es lo último, este, les digo este video pues ya no sé, casi de 20 minutos aproximadamente y les digo apenas vamos como en, a principios de diciembre del año 2021, entonces todavía nos queda mucho por recorrer en este caso y les digo como yo voy publicando, él también va publicando porque su caso no se ha terminado, eh, entonces bueno les digo es un caso muy muy completo, muy muy extenso, falta un montón todavía y al parecer eh, pues todavía no logra pues saber qué, qué tanto hizo el abuelo. O sea, se está dando una idea, pero salen y salen y salen más cosas. Y pues más cosas raras le pasan a él, incluyendo pues los sueños, ¿no? Que está teniendo así como muy vividos como si... Dicen por ahí que parece que el abuelo, el bisabuelo no quiere, bueno más bien, el bisabuelo quiere que siga con la investigación pero como que la abuela no quiere, o sea, el espíritu de la abuela y el espíritu del bisabuelo están como ahí en pelea porque uno sí quiere y otro no quiere. Lo último que lee Alex en el diario es de que miran, eh, no sé quién está leyendo esto, si alguien de mi familia, o sea, generaciones después de mí, o algún extraño que haya encontrado esto, pero si tú lo estás leyendo es porque esto era destinado para ti. Algo a mí me dice que escriba todos mis pensamientos, todo lo que pasa y por eso lo hace. Entonces, fantasmitas, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme eh, cómo, cómo creen que va. O sea, les digo definitivamente si esto es cierto, wow. Y si no, pues wow también porque la historia está súper completa. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente video. Los quiero mucho y les digo pues gracias por escucharme mi, mi mensaje al principio larguísimo. Les mando muchos besos. Bye.